Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo. Estamos recordando el juego Faxanadu. ¿Mm? Estamos aquí bien con nuestro personaje. Lo que sí me di cuenta es eh, que tenemos un problema en el tema de los ítems. Tengo una llave J que me estaría sobrando porque más adelante no necesitamos más llave J y nadie me la va a querer comprar porque los personajes no compran ítem bajo. Tenemos una llave, una una kaiser y una queen. Lo que vamos a hacer, nos vamos a deshacer de la llave queen, que esa no la vamos a ocupar. Se la vamos a vender a este compadre. Vamos a vender la Queen. Ya, gracias. Y nos quedaría. Puta. Vamos a dejar... Esa llave después, la llave J la vamos a tener que mantener allá arriba en el bolsillo, weón. Porque esa weá no la vamos a ocupar nunca. Eh, y sería una lata wean, bajar a a como se llama a a, a venderla wean, a venderla si ya ya pasamos problemas aquí vamos a comprar dos llaves Kaiser qué te gustaría ya una llave Kaiser sí. vamos a ver dos por si acaso gracias Y está la llave de Kaiser. Ya. Ya, ya hemos tres Kaiser. Ya, chao, weón. Tanto la la. Tres Kaiser. Ya vamos a comprar dos pociones de, de Red Potion. Y nos vamos a ir terriblemente armados, weón. Este weón vende arma, weón. Y, y además te vende Red Potion la full plate ya la tenemos comprada, tenemos que ponernos esa weá, se me ha olvidado a ver, podemos comprar otra más, a ver perfecto, ya, vamos terriblemente bien weón, ya No deberíamos perder, a ver, ítem, ya tenemos 1, 2, 3, 5 red potion, y 3 kaiser y esa mierda que nos está molestando ahí arriba nos vamos a poner la, la full plate que es la armadura escudo... no, ya arma, ya tenemos ya nuestro estado actual es título paladín siguiente nivel es los 45 lucas o sea, las mil de, de experiencia y arriba está la E ¿eh? tenemos que recordar un poco el hat, arriba también la M es la magia, la P es la energía la E es la experiencia ganada por cada mono que uno mata la G es el oro y la T el tiempo que cuando te comí un un ítem como las botas que tienen tiempo el otro el bolsillo, la guay que ya hay para ocupar ya, paladín, siguiente nivel los 45 lucas arma, arma, una sword, armadura full plate, escudo, larga, shell, magia, thunder de los ítems tenemos los dos anillos y tenemos un collar bueno. todo ese tipo de cosas que nos han servido para llegar hasta acá entonces, vamos a avanzar con todo, ¿no? no nos vamos a dejar vencer Aparecen estos enemigos, que lo bueno que te dan comida Este es un juego muy brígido, ¿no? Tenéis que sabértelo bien, más menos... Más, más menos de memoria, o haberlo jugado varias veces como para cachar donde tenéis que ir y todo ese tipo de cuestiones ¿no? A mí me llamó mucho la atención este juego cuando chico porque weón puta, una que nadie lo pescaba weón y weón era una tremenda historia weon, es súper buena historia weon, ¿cómo, cómo no cacho, como no destacó como los Mario, como los Sonic o, o no sé weon, este juego lo encuentro mucho mejor que el Zelda 2, mucho más entretenido. A pesar de que el soldado ya es la raja y estilo leveleo, pero este, weón, bueno, eh, no, es súper bueno, Y también se ve el lado Le dieron poca popularidad no. po También este juego tuvo, puta, en la serie El Capitan N, un, un programa especial, weón Sí, Chucha sí. Lo malo es que no le dieron mucha importancia nomás, weón Me caí ahí, weón, bueno, tuve un problema, bueno, allá en esa escalera del lado izquierdo no se tienen que subir porque eh, una trampa, weón hay lugares que te hacen gastar llave, weón y llegáis y, y al final no hay ni una, weón perdís como una hora de juego, weón ya, calamar ya, vamos Lo bueno que dan harta energía a comerse un calamar De hecho. Ya, está, bueno. ya, aquí hay un hueón, hay un elfo, que nos va a hablar un poco más o menos. Si sigues directo hacia adelante, llegarás a la torre de Mist. Si matas al enano que vive ahí y obtienes el meteoro, regresa a este sitio. Ya vale. Vamos a tener que ir a la torre de Mist a matar al enano. Ojalá lo logremos. Lo único que quiero es irme de acá. La wea, salió un Bueno Que había salido un veneno recién Y a veces, a veces Tú matáis monos Y te salen unos venenos en el camino Entonces weón, en puta Es súper desagradable Bueno, vos gordo Mira estas ranas culiadas son random en su salto. Agarrando hasta la última moneda. ¿eh? Vamos. Ya. Aquí ya nos está quedando muy poquito. pero en ese monos nuevo. Son monos cuando tú te acercas y como que se pegan ese salto. Ya. Aquí tenemos calamar para recuperarnos pa, pa, pa, pa. Vale. Vamos a hacer la misma Bajamos, subimos raudamente Seguro sí, bueno, no a saltar ahí arriba, acá abajo Viene para acá parece Muerte feo Ya Una más para quedar llenito, ¿sí o no? Sí, bueno. tenemos que irnos pro al a, la a la torre de mist Mira este nano Perfecto Vamos full equipo Y aquí abejitas Pero que cuesta pegarle a esta abeja weón Vamos no, no, no nos vamos a quedar haciendo tiempo aquí Ya muera pero vamos a poner dos acá y nos vamos a poner la llave key que nos va a servir para poder entrar use la llave vamos a cambiar acá la llave j no para que no Dice se puede. al menos quiero llegar a los 20.000 pesos para llegar al último, o sea, a la última ciudad, quiero llegar con 20 lucas, Chucha, la weá es un mono, weón. Excelente, tenemos el ungüento. El ungüento nos va a servir para poder pasar de largo por un dragón, weón. De hecho, vamos a tirar una red potion para estar lleno. Ya. Estoy libre de daño Gracias al poder del ungüento Si, sí, pues estamos libres de daño Pero Se le olvidó hacer estar libre de daño A la magia de los monos O sea, podemos estar libres de daño A Puta la weá, Por la mierda ¿Ven? Uno no queda libre de daño A la magia weá. Lo único que quiero es pasar para allá Bueno, uh, pensé que me iba a caer. Ya, cacharon ahí y tienen que tirarse pegados para allá, si no, no, no llegan a la orilla. Ah, la verdad que estoy con un ungüento, puro guento Siempre por acá arriba, acá se el poder del ungüento, típico. Por dentro del cuento se pues ya aquí concentración al máximo weón para matar a este mono weón, tenemos buenas pociones eh, ya démosle nomás No habrá alguna técnica para que se quede enganchado por acá weón A ver Vamos a tomar la poción Este mono weón Cuando tú estás bajando weón el weón se tira ahí y no te deja bajar pues weón mira la guay igual te pega, sí. Ya. Vamos, concentration, concentration. Vamos, que se puede. Muérete, pues buweón debería estar por morir, ay, esos son problemas de de nervios y tenemos el Black Onyx, perfecto ya tenemos que salir de esta maldita torre de Mist y volver donde está ese elfo que nos está diciendo que le llevemos la wea yo me quedaría haciendo unas lucas acá bueno, todo el rato pero no voy a hacer la, el leveleo a hipervelocidad el otro día, weón. Ni cagando, eso ya lo hice una vez. Y el haber juntado 30 lucas, yo creo que estaba bien, weón. Más que suficiente. Mira, weón, me quiere puro tocar, weón. Vámonos. Pero este weón, si sí lo mato. Vamos. Oye, hice aquí, a ver, veamos. ¿Cuánto nos da este mono por cada vez que lo matamos? A ver. Da caleta, weón. A ver, 15. O sea, subí al, al tiro de. A ver, déjenme déjame probar una vez más. Que yo sé que esos monos dan harta plata, weón. Porque si así. Lo mataría una vez más. Puta, para llegar a los 20, weón. A ver. Cacha, pues, weón. 16 lucas. 17, 18 Ya Hagámosla una vez más, ya Esto fue lo que hice el otro día tantas veces weón pues, Ir a una pantalla, después de volverse la pantalla, después ir de la pantalla, después volverse la pantalla Todo sea por ganar plata en la weá Cacha, 16 weón 16 entre matadas, 17 Ya una más, po, una más, una más, ya la última, la última sí, ese es para tener plata, po. Yo sé que esta weá aburre estar mirando esta weá, Por último, no sé, pues les cuento un chiste. Esta weá es muy buena tener plata acá, pues weón, sí. Ya a ver. Ya, vámonos. Nos vamos a galear con una red potion. Aquí nos geleamos. ¿Por qué no se la activó, weón? He usado Red Poach. Ya está. Ya, vamos con todo. Muérete, weón. Igual lo maté. 17 lucas, no es malo. Yo aquí voy a hacer algo que nos va a ayudar. Tírale. ¿Se acuerdan que aquí aparecía un cuento Y que ahora tenemos poca energía. Lo que nos va a, ser, nos va a servir ahora es para llegar rápido al otro mundo, weón. Vamos a volver a sacarlo. Debería, debería salir, debería salir. Espera. Y si vuelve a salir nos vamos muy rajado, weón. Vamos, vamos, que se puede, vamos, vamos, un cuento. Vamos, un cuento. bueno, sale la weá. Y una más, si no, nos vamos sin el ungüento. te Yo lo digo porque así, weón, puta, me evito, weón, estar peleando con moro y toda esa hueá, weón. De estar esquivando y toda esa weá. Ahí estamos, excelente. Bueno. Hay que ser perseverante. Estoy libre de daño gracias al ungüento, Vámonos. Entonces ahora nos vamos y rajado, ¿Ven? No me pasa nada, pues si lo encuentro, la ya. ¡Eh! Ya, aquí nos vamos a evitar esta mosca. ¿Ven? Espérense acá. Aquí vamos a hacer algo, ¿no? acá nos vamos a llenar, obviamente así nos evitamos estar gastando una red potion y una más y el ungüento todavía dura ¿eh? ¿ven? la guía ahí se acabó la weá. el poder del ungüento se acabó vale, nos sirvió bastante es una de las mejores armas de esa weá, todo el rato chucha Nada que decir. Ya. Chucha. Lagartijas. mueran, Bien. Platita para el bolsillo. Chucha. Bueno, igual no íbamos a llegar. Eh... <ríe> Nos mandó para abajo este weón. Ah, bueno. De todas maneras teníamos que ir para acá, ¿no? esperanza Tenemos que hablar con este weón. Fue buena eso. Me había olvidado. ¿Algún título? Puta, estoy... Ah, a ver. Necesitas pas, Bueno, anotemos la pasura por si alguien necesita la pasura. Ahí está. Para que esté como yo. De ahí hay una password de regalo para los que quieran seguir mi juego. Ya vamos. ¿Algún dato? Ya. Ítem, estamos ya, una, dos, vamos a comprar Red Potion. Una más. O oh, harta nomás, si te total. vengo a comprar vamos a comprar otra más y ahí con eso estamos ya chao entonces ahora vamos a ir a hablar con ese elfo que nos había pedido en el no había pedido el black onyx ah, otra cosa que se me estaba olvidando hay que regenerarse de energía vamos a tener que gastar plata acá y hay que hacerlo ahora porque más adelante bueno, te cobran como 2 lucas bueno. oh, qué que bueno. weón. deben ser como 3 lucas más adelante Qué mal weon bueno. bueno, vale la pena leer un poco arriba o sea, sacar un poco de plata bueno, bueno. Al menos este, este weón nos da... Nos da magia, weón. Porque el weón del pan... ¿Cuánto te da? A ver. ¿Cuánto te cobra este weón, A ver. Carne para dar... Energía por 200... A ver, 250 serían 500. O sea, si le compro dos veces a este weón, Serían 500. Saldría más barato, pero... Al fin, hmm. Bueno ya le compramos al doctorcito, ahora nos vamos de acá vamos a hablar con el elfo que está en ese castillo que, que da la... que nos dijo que fuéramos para allá pues. el elfo que estaba en un castillo que nos había dicho que fuéramos a la torre de mist y que eh, ahora le vamos a ir a entregar el black onyx porque ya matamos al enano y, y vamos a ver qué pasa, ahí nos debería dar una llave ese enano, o sea, ese elfo, para poder cruzar el otro mundo y salir de acá definitivamente, de esta neblina. Ya. Vamos. Vamos, que se puede. Ya, perfecto. Los piques son una paja, weón. Ya, acá está el enano. O sea, el elfo. Disculpa. Ya, aquí está el Black Onyx. Elfo, toma. ¿Qué me va a decir? Mientras haya enanos enloquecidos, la mortal amenaza del meteoro seguirá sobre los elfos. Utiliza esta llave para abrir la siguiente puerta para llegar a Conflate. Pelea por lo el elfos. Y ahí me dio la llave A. Entonces ocupamos la llave A. La verdad que no se la pone dentro de las casas el weón. Acá. Key A. Ahí sale este imbécil acá weón. Entonces ocupamos la Key acá. Y le decimos adiós al pueblo brumoso weón y nos vamos a los interiores del árbol donde aquí ya la cosa se pone complicada bueno, más adelante lo que nos van a pedir es que encontremos tres tres ítems importantes para nuestra armadura que va a ser la armadura final con la que vamos a poder levantar la Great World. que es una gran espada pero para poder manejar la Great World necesitamos tener un casco Necesitamos tener una vara mágica Y necesitamos tener un casco la vara mágica Y bueno, los que cachan se deben estar acordando ahora, deben estar diciendo de acuérdense de esta otra, weá. El casco la vara mágica, ¿y qué era la otra weá? Se me olvidó eh, Ah, la armadura, la armadura Eso. Entonces ahora vamos a ir a buscar las piezas de toda esta weá para poder estar ya full es como que, si, como que si ahora te dijeran ya ahora tenés que craftearte la, la, la armadura más bacán. Eso es lo que vamos a hacer primero que todo. Vamos a ir a buscar entonces la primera parte de la armadura que queda para este lado. Esta la wea sale, gordo. Y aquí está la primera. Y te dice hay una marca de King en la cerradura. Ya, perfecto. Vamos a ocupar una de nuestras llaves King. Use la llave ya muere ya, perfecto, los gráficos muy bonito, atractivo los colores colores fuertes hacen estar en el, en el lugar así. dan esa sensación ya un enano Igual que el anterior, mucha creatividad en los personajes. ¿eh? No, pero fuera weón, el weón que. No sé si le había dicho en el anterior, que diseñó estos monos, weón. Que monos más raros, weón. Mira la extraña, weón. Ahí está el casquito, perfecto. Ya tenemos casco. Ya tengo el casco. Nos está faltando la vara mágica La vara mágica y que más nos está faltando La armadura La armadura y la vara mágica, esas dos cosas nos faltan ya No importa que nos geleamos oh, llego muy lejos mi espada Igual yo, espérense, voy a hacer una placa porque quiero llegar con harta energía, bueno, no puedo andar por energía Puta. Tanto mono, weón. Lo bueno es que no hemos muerto todavía. Ya vamos a morir. Ya seguro que vamos a morir. Ya, seguimos avanzando. Qué genial, weón. Esta parte me gustaba. Esta, esta, esta parte de la gráfica y estaba. Miren ahí hay un veneno, weón dirán cómo voy a evitar ese veneno así ah, pues te pegáis ahí oh no salió ahora puta verense ver, no ya vamos nomás weón que estarse gileando y weá vámonos allí hay un pueblo pero aquí vamos a ir a buscar las otras dos cosas que nos faltan que sería el el la vara mágica la vara mágica y el hay una marca de king de nuevo acá entonces vamos a ocupar nuestra última llave de king o sea la llave. Aquí vamos a ir a buscar las otras dos weas que nos faltan Hay que tener cuidado con estos pollitos Esta parte es como más que todo la parte donde tú Claro, crees tu armadura, tu armadura definitiva Por ejemplo, yo no puedo ocupar ahora el casco Ni tampoco puedo ocupar la, la otra cueva que voy a agarrar ahora eh, ya Sigamos derecho nomás ya Que yo sé que nos podemos tirar, a ver, no, tirémonos mejor Porque acá abajo vamos a agarrar, vamos a matar ese mono. Y vamos a sacar un ítem que se llama el time no sé cuánto que nos va a servir para parar el tiempo, weón. Bueno, y esa weá igual ayuda a Caleta. A ver. Yo al menos quiero llevarme mono de eso. Y aquí les voy a enseñar cómo es la weá, weón. Bueno. bueno, aquí hay que avanzar nomás y pelear. A ver veamos si sale. Ahí está. ¿Ven? Esa agua nos va a poder servir más adelante para poder pasar unos niveles un poquito complicados. Este bueno nos va a servir para darnos plata, weón. 18. ¿Y cómo se llama esta wea? Se llaman. Le tengo un Orglass A ver cuánto espacio tengo. Le otro más. Vamos a llevar otro porque voy a parar el tiempo acá, weón, para no estarme peleando con esos hueones. A ver. No sale. No sale. No sale. Hasta que salga, si va a salir igual. Ahí está. Sí, sí son, estos, son estos juegos, weón. Nos vamos a llevar tres de estos. Yo tengo un Hourglass Tenemos dos. Vamos a lleno uno más. Ya hasta me llevaría cuatro porque el otro lo puedo a en el bolsillo. Ahí van a cachar que lo bueno de tener este ítem. Es como uno de los ítems más bacanes, weón. Para pelear te sirve galeta, sí. Deja de los monos paralizados, galeta, y rato, así. Yo sé que esta es para allá y para acá aburre, pero puta es lo que se hace para... Yo ojo que esto no es trampa ¿eh? o son sea, no, así los juegos ya... ya tengo un Hourglass y lo vamos a guardar en nuestro... ¿cómo se llama? este va a ser el que vamos a guardar para escapar yo creo porque hay unos buenos que igual te tocan y todo el agua vamos a matar uno más y nos vamos <risa> ya, po, aparece. Ahí está. Y lo bueno es que también nos dan platitas. ¿sí? Estos son como lugares así espectaculares. Vamos. Ya hay como 20 locas. Yo tengo un hourglass Listo. Entonces ahora nos vamos. Aplicamos... Miren, hicieron una musiquita nueva. Miren, he usado hourglass. ¿Ven? Y todo se paraliza y los mato tranquilamente sin que me quiten energía. Estos es pajarracos dura poquito, ¿eh? pero al menos no evitamos estar. Bueno, y el poder del Over of Glass se terminó. Uy. Ahí. Oh, al límite of the Red Potion. Bueno, para acá pa abajo creo que está el otro. El otro ítem, el otro ítem, debería ser una... Eh, la armadura, a ver... Vamos a cachar. Aquí está, a ver... Miren, la dejamos atrapado hoy. Por confiar me pasa esa wea. Vamos muérete, muere nano maldito. Ah. Ahí está la armadura, eh, perfecto. Ya tengo la armadura. Oh, no puedo agarrar eso. Ya entonces aquí podemos ver ítem, va. Bien, se ve bien todo eso. Pero se vamos a dejar como ítem, vamos a dejar esa wea player. Tenemos, a ver, tampoco era acá, era en. Ya, arma, la daga, armadura, ahí está la Battle Suite. La Battle Suite se pone ya al final. El escudo estaría en nuestro Battle Helmet y nos estaría faltando una vara mágica que hace que. No sé, weón, parece que el bastón mágico, weón, no sé. Creo que está ahí arriba, vamos a ir a cachar. Esos monos se parecen a un amigo, weón. No va a ser quién no es, pero son iguales. A ver. Bueno. Aquí todo lo que es plata, vale. Ya, pues weón, bueno, tírate. Ya. Y aquí está la otra vara. ¿Ven? A ver qué. Ya tengo la vara mágica. ¿Ven? Perfecto. Tengo todos los ítems. pero voy a volver a sacar a matar a este mono, para que me dé energía. Obviamente. Listo. Estamos. Una más. Ojo que esto no es trampa. No es trampa. Nada de trampa ni una weá, Esto es lo más normal del mundo, ir a weón a sacar. Como hoy en día, cuando estáis en los juegos de rol, que vais por un lado y. Es como un respawn, es como el respawneo de los monos. Como que te devolví y volvi, volvió a respawnear. Nada más que eso. Ya, tenemos todo nuestro ítem. Estamos ya prácticamente listos. Y ahora nos vamos a ir a. Nos vamos a volver al pueblo. Deberíamos devolvernos, me imagino. A ver. A ver, espérate. Weón, me va a pegar, weón. Puta, me va a dar vuelta y me va a pegar. Puta sabía, weón. Puta, el mono reculeado ese, weón. A ver. Ahí está. Ya, vamos. Wow. No sé si es para acá, pero creo que me tengo que volver, a ver Son estas weas de mono weón Vamos a ir por arriba Uh El cuco Ah, igual me tocaron Ya, perfecto. Esos hueones dan como míos, son como... ...unos hueones así con una máscara de esqueleto, así. Como que no tienen rostro. Ahí está el Cuco de nuevo, que aparece de la nada. Mira, el hueón no me deja pasar. uh, ya vamos. Ese aparece como random. Ah, me caí, había una trampa, que soy pajarón. Uh. arriba, Aquí donde está el... Ah, el Cuco culeado. Un weón con los brazos levantados y uh. Ya, a ver acá, ahí está Murió Ahí hay que saltar, ¿ven? Ya, vamos a matar a este weón Y pareciera que ya estamos ok Esperamos que el pollito se vaya ese También se parece a un compañero de colegio Vamos no. Llegamos al pueblo weón a ver qué nos dice ella Daybreak es el pueblo de la frontera. Mm, mira tú, estoy en Diebreak. ¿Qué hay acá? Hola, vendo llaves. ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar. ¿Y qué te gustaría? Una, una Kaiser, como siempre. Ya, perfecto. Gracias. Vámonos. Lo que vamos a hacer ahora. A ver Hola, vendo armas ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Y qué te gustaría? Voy a comprar el Gen Blade No puede costar 15 lucas a del tilte wean Gen Blade hmm. ¿Será bueno comprar el Gen Blade ahora o más adelante irán a vender? Eh, ya, Jamblade, démole. 11 lucas. Tilte, tilte. Y ahora tenemos un arma que hace más daño al menú. Po. Pensé que me iba a comprar una escudo más bacán, pero bueno, más adelante lo compramos. Queda poco, yo creo. O sea, sí, queda... Sí, queda la nada. Ya. Nos quedamos con 10 lucas, vamos entonces ahora vamos a cambiar nuestro Gen Blade para algo que haya servido venir para acá arma Gen Blade. Mm, vamos a comprar una red potion una red potion para que nos sobre algo bueno. que te gustaría? vengo a comprar y qué te gustaría? Una red potion. Ya, perfecto. Gracias. Nos vamos. Y ahora nos vamos a ir a. A ver, veamos lo este buen poder. ¿Qué onda la enfermera? El gurú de, de Conflate tiene el anillo. ¡Ah, oh, qué maldito! Carne para la energía, por quien todo cold. Me acabo de acordar algo, chicos y chicas. Menos mal que me lo dijo la enfermera, weón. Sí, pues, weón. Una vez que uno termina acá, tenéis que ir a hablar con el gurú de acá. De Conflate. Y tenemos que ir a buscar un anillo, weón, por la chucha. Ya, lo vamos a ir a buscar. Nos llevamos la llave de Cayce para volver a entrar acá, ¿cierto? Sí, ahí está la Cayce. Vamos a tener que hacer todo este recorrido de nuevo, weón. Pero al menos sirvió para ir para acá. Sí, pues se me había olvidado que teníamos que hacer ese recorrido dos veces. Vamos. Pero no, no es ni un drama. Sale, weón. Y lo mejor de todo que nos va a servir para hacer plata. Vamos. Las pajas estas de volverse, weón. Es por arriba la weón. me caí, me caí con él. Bueno, el arma nueva, weón, como que. Bueno, si sí, igual hace como algo más de daño, weón, podríamos decir. Ya, pues anda, ¿qué pasa? Ahí está de nuevo te a este weón, vamos a tener que tratar de. Vamos, mira el mono maldito weón. Me pregunto si me, me dejara morir, aparecería ya el tiro. Bueno, aquí vamos a salir. Hay una marca de king en la cerradura, chucha. No, no puede ser. No, no, no, no, no. no. Vamos a tener que llegar dos llaves king, weón, por la chucha. Menos mal, weón. Menos mal, weón. O sea que para salir de acá, para salir de acá, tenemos que ocupar una king y para después volver tenemos que ocupar otra king más o sea, un juego de llave weón pero eterno ya dejen de wear po. miren yo les voy a dejar un botón ahora weón para que lo aprieten y... si no quieren ver esta parte weón que más que todo ir a buscar plata, o sea ir a buscar otra llave king weón Sí, pues no, no cachaba que tenía que comprar otra para poder salir de acá, weón. Bueno, qué paja, bueno. Pero o era devolverme acá o era de volverme al otro pueblo de más abajo, al, al pueblo brumoso. Y yo prefiero volverme acá todo el rato. Pueblo brumoso, ya me tenía aburrido, así. ¿Qué quieren que les diga? Lo bueno, ya tenemos todos los ítems. Bueno, si lo único que nos queda ir a buscar la llave. O sea que ahora ya la tenemos acá. O la vendo llaves. ¿Qué te gustaría? ¿Comprarte una llave? Una King. Bueno, ese recorrido que salimos a hacer fue como para hacer plata. ¿Ya cuánto tenemos? Tenemos dos King. Y saben qué, weón, bueno, voy a... como ¿cómo se llama? Comprar una poción, weón. Bueno. Voy a hacer de este. Voy a comprar una poción para tener potion. ¿Dónde están? Acá. ¿Ya deberían subirme el level. Estoy en 44.263. Vamos a ver qué, qué nivel nos dan. Vengo a comprar. ¿Y qué te gustaría? Red Pouch. Gracias. ¿Qué tal será el tilte? Man? Si tengo plata. Me lo voy a comprar igual, aquí no hay gurú, cierto? A ver si el guru nos, nos sube el LED. Actualmente estamos en paladín a ver. Necesitas paz mental. Bueno, otro password más, aquí van a tener el password ya con toda la weá. Ahí está. El otro password, eh, bueno, ahí le dan pausa y toda la weá, pues bueno, como no me quieres esperar ahí. Eh, les voy a dar otro por después de que me... O oh, ese monoculeado que está allá arriba, weón Le... Algo le iba a decir, weón ¿Para la hueva, no? Bueno, voy a tener que tomar una red pouch. He usado red pouch. El password que después les voy a dar al final va a ser claro, obviamente el que va para que continúen jugando como estoy yo equipado y toda esa wea. Ah, igual esta arma como tenedora hace un poquito más daño, weón Puta se cayó. Ah, oh, menos mal se cayó ese buen pesado allá weón. Ya pues weón, muérete. Miren. Llave Kaiser. Y ahora deberíamos poder salir de acá, weón. A ver. Usé la llave. Vamos, que se puede. Ven. No nos vayamos a caer acá, por favor. No quiero problemas. Y aquí vamos a volver a donde el gurú que nos va a dar el anillo. Que va a servir para poder entrar al último nivel, weón. Ups. Ah, que bueno. Aquí nos vamos a alimentar. De hecho llenémonos con ese weón para no estar haciendo.. estar gastando plata con el.. Con el weón que nos alimenta, weón. Ya. Yeah. Perfecto. Una más. Hoy la cara weón que tengo nunca me había cachado, weón. O sea, sí sí me había cachado, pero cuando estoy jugando, weón. Hoy día estoy enfermo para la cagada, weón. Con cueva puede trabajar, weón. Y pegarme el computador y ya es de noche, pues, weón. Bueno. Ya, vámonos, no. Este calamar nos va a satisfacer con toda la energía que nos falta, weón. Bueno. Y aquí unos gorditos, creo. Se me no se muere la weón. Bueno. Ya. Hablemos con el gurú y nos vamos, weón, bueno, de esta mierda. A ver este guardia que nos dice. Yo soy el guardia del gurú. Él es una persona muy importante. Mm. Vamos a ver qué tan importante es. A ver. No confíes demasiado en tu poder mágico. Guárdate la batalla final con los enanos. Tú puedes vestir el casco y la armadura de batalla solamente hasta que tengas el Dragon Slayer. Tú no podrás devolvernos el Dragon Slayer. Hasta que tengamos una verdadera paz aquí. Este anillo abrirá la puerta a Dartmoor. Llévalo contigo. Ya, aquí tenemos el anillo de The Wharf. Vamos. ¿Alguna hueá más que decir? Yo te daré el título de Lord. Asegúrate de merecerlo. Ya. Soy un Lord. Ah, ¿necesitas paz mental? Ya ahí está la paz mental para que tengan la password Como pueden ver aquí en el, en el juego, en el recuerdo también entregamos password para que puedan saltarse todos los, los niveles y toda la wea Vamos Ítem Tenemos la kaiser para poder salir de acá Vamos a equipar con esa wea Tenemos glass ore y vamos a comprar dos red potion ya. Entonces, ¿dónde está el weón de las comidas acá? A ver qué nos dice él. Tú encontrarás el escudo legendario en el mundo de las ramas. Bueno, todo esto es lo que me hubieran contado si es que yo no hubiera ido a buscar las cosas antes. O la vendo armas. ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar. ¿Y qué te gustaría? Me gustaría una red... y un Magic Shield, weón. 9800 Ya, vamos por el Magic Chill Ya, listo, estamos full de la wea Se acabó Buena, ¿eh? Debimos haber comprado la Giant Blade acá, pues estaba más barato Estaba tres 3 lucas más barato ¿Con cuánto me voy a quedar? Uh, me quedé más pobre que... A ver... No, a ver, vengo a comprar ¿Qué te gustaría Bueno, llevémonos una Una red Potion pues para el camino Gracias, ya vámonos, vámonos de acá weón porque ya estamos listos ¿Cómo estamos de ítem? Ya, tres red Potions, una Kaiser 6 y los out of Glass Ya perfecto ¿Algo bueno lo que querés decir tú no confíes en tu magia durante la. ya pico. Ya, este guan de las comidas, chao. Eh, lo aldeano, a ver, alguna historia. Cuando tengas el escudo y el casco, ve a ver al gurú. Ya si sí, cacha toda esa Ah. A ver, veamos si cambia el monito de, de apariencia. A ver, ahí está el, el escudo. A ver, escudo. Magic chill. Mm, se ve más grande. Vamos. Tiene un brillo el Magic Chill. Oh. Vamos a tener que hacer algo de plata, weón, por último, para no sé, weón. Para comprar pociones, digo yo. Sé que las pociones son las weas que la llevan. Puta, verdad que te pido una marca de King aquí, Item King. Ya, os la llave. Vámonos. A veces, weón, ocupáis la llave de King, que era una paja comprarla, y después que te transportáis, <ríe> apretáis la, la palanca para arriba y te volvíais a meter en la puerta, weón. Puta, qué paja, weón. Weas, po, weón, cosas que nos pasaban a los, a los gamers. Uh, al límite, si no me hubiera caído Bueno, vamos bien, supongo No Aquí ya no piden más llaves. No me da que me van a pedir una llave No, sé que no piden ah, ¿eh? Se ahí. Si nomás mm, Para arriba Vamos a este weón. Ya, ah, pues weón. Qué sagrado el mono weón. Uh. Vamos. Pareciera que ya estamos listos, estamos con, la mejor, estamos con la mejor arma, estamos con el mejor escudo, de las weas que relativamente podemos comprar ¿Mm? Porque la mejor, la mejor arma es la Gratis World Y el mejor escudo es un casco Onda ya no ocupa ahí... Escudo, ocupa ahí casco, pues bueno Y con una Gratis World Como... Como Garen, así Del LOL un slider A todo esto... No tengo... ¡Ah! Soy el, tengo el nivel más alto Siguiente nivel no hay, soy un Lord Soy el cual más brígido del planeta Excelente Vamos a comprar una llave que Una llave King acá O la vendo llaves que te gustaría? Vengo a comprar ¿Qué te gustaría? Una King... Gracias por comprar, vámonos No tenemos plata como para comprar Magia weón Escuchemos un poco las cosas que nos dicen esta gente de este pueblo weón. Espérense que yo igual, a ver Ahora vamos a comprar un out of Glass Y podemos comprar otra Otra poción si es que no alcanza las lucas weón, a ver o la venda de armas, ¿qué te gustaría? Vengo a comprar. ¿Qué te gustaría? Sí, ya no alcanza para una poción. Si tenemos que andar con pociones, bueno, sí, ya. Gracias. Ya vamos. Ya, pan. Mm, no alcanzará con 360 pesos. A ver cuánto cobra este, bueno. Carne para dar energía por, por 500, ahora te pusiste carero viejo, chao. Ya, esa era la enfermera que me había dado el dato. Bueno, nos vamos. Pa. Estamos cagados. Ya, para los que quieran tener la password de acá, se las vamos a dar. Al tiro, ahí está la password. necesita pan mental. Yo meditaré contigo. Ya, ahí está la password, la pueden anotar. Y pueden llegar hasta el nivel que he llegado yo. Con mi cita y mi todo el cuento. Ya vámonos. Historias. ¿Qué nos cuentan en la casa historia? Tú eres el guerrero del que todos están hablando. ¿Podrías darme tu autógrafo? ¿Estás ocupado ahora? Bueno, ¿podrías visitarme otra vez? Mi nombre es Moto. Por favor, no lo olvides. Mira tú, y es la esposa del weón. Teatro. ¿Encontraste la ara mágica? Sí, encontré todo. Vamos. Bien por moto, ¿eh? Ya, vámonos. Tenemos todo. Vamos. Aquí vamos a aplicar Super Out of Glass. Hora de que todos se queden paralizados un rato. Y yo voy a avanzar muy rápidamente por acá. No quiero problemas con estos tarados Especialmente con un tipo Gordo como ese Ni como este El poder de Orof Glass se acabó Ya, y aquí me voy a gilear con este man sale gordo infame antes de cruzar esa puerta voy a tener que girarme el bueno igual pega bien uno más y nos vamos llenos parece que a este gordo le gusta ¿Mm? Bien, estamos, ya vamos nomás. Listo, y aquí ya estamos prácticamente encaminados hacia el último castillo de los enanos. Vamos no a tirar acá nomás. Este sería el último bastión. Antes de... De llegar al final Más llaves no creo que necesitemos De aquí ya no se puede ir más para allá Armas ya no necesitamos nada más A ver, veamos Hola, vean armas ¿Qué te gustaría? Chucha Vamos a revisar qué vende este weón Y nos vamos a ir a la pelea Vengo a comprar Está todo ya tenemos de todo, weón Ítem mm, Nos vamos a quedar con la... Ju esta ahí Y nos vamos a llevar otra red potion Esperemos no perder, weón si Lo único que quiero es no morir, weón O la vendo armas ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Y ¿Qué te gustaría? Una red potion Te falta plata, el weón Las venden dos lucas, weón Cerdo de mierda. Ya vámonos nomás. Más allá de aquí parece que no vamos a necesitar. Historia. A ver. Si alguien, alguien quiere escuchar alguna historia, weón. A ver. Aldeanos. Aldeanos. No vienen no aldeanos acá. A ver. No. Aquí ya no vienen aldeanos. Creo que los dos aldeanos que quedan están viviendo abajo en una ruina. Aquí hay una taberna. Te weón después, te weón. Todo el juego, a ver. Busca dentro del castillo. Encontrarás un gurú. Sí, sí, sí. Ya vamos a pelear la nueva. A darle. Sacado esta wea. Ups. Puta, nano maldito, bueno, lo miro y me pega Bueno, para allá viven los aldeanos Para acá es donde tenemos que venir No voy es a que aquí nos piden un, una llave, no Vamos. Bueno, ahí no se puede entrar Necesitas un anillo para abrir ya, sí, para abrir la puerta ya Ahora vamos a ir a buscarlo ¿Mm? Por arriba la weá No ha funcionado bien el arma La música cambió totalmente, estamos en otro ambiente ya la weá Pelea buena no haber, ver, baja Ya, más enano. Ya, nos alimentamos con estos. Son muy buenos para darnos comida. ¿eh? Uf, y aquí entramos. Vamos. Aquí, weón, ¿cómo era el Tony, weón? Tenemos que venir a buscar el anillo y tenemos que venir a buscar otra cosa más que no me acuerdo qué era, weón. No me acuerdo cómo era la weá por la cresta, por favor, Alejandro, acuérdate. Ya. Creo que era para acá, para abajo. Si mal no recuerdo, era hacia la derecha. Puta el pollo maldito. Vamos, vamos, Alejandro, cálmate. Vamos Alejandro. <ríe> por el juego el recuerdo. Vamos a dejar una, una wea ahí por si acaso. Ya. Era para arriba la weá, ¿cierto? No, no era para acá. A ver. Acá yo agarraba un ungüento. Y después trepaba, me acuerdo. A ver. Ahí está, ya me acordé. Este weón. Ya matémosle igual, esperen. Se parece a una compañera de trabajo. Vamos. No. un ungüento, ¿dónde está? No, no hay un ungüento. Ahí está en un cuento, perfecto. Ya, murió. Tomamos sobre un cuento de la muerte, estoy libre de daño mágico. Ya, corremos como bitch. Ya, no hay tiempo para nada ahora que tiempo para puro correr nomás. Que soy pajarón ya pico De nuevo lo ungüento Hasta que salga de nuevo la wea puta que la cagué weón Me caí po pues, weón ¿Por qué no saldrá el ungüento? ¿Será porque lo tengo activado? A ver Ahí está Dura caleta este ungüento weón ¿Cachan que todavía no se acaba, po pues, weón? Miren, no se me ha acabado A ver qué raro, ahí se acabó recién El poder del ungüento Se acabó, la cagó la wea de una caleta wey. Estoy libre de daño Gracias al ungüento Vamos, Vamos rajado No me voy a caer ahora de nuevo pues, Pajarón un weón 2.0 ir a comprar unas botas y, y... ahí... ¡vuela! Un weón 2.0, pues, weón Vamos A arriba la weón, vamos ¡Ah, mierda! Acá tengo que luchar contra el rey de los enanos, weón Su madre se me había olvidado esta weá Brigio acá, acá está Brigio Ya vamos, démosle He usado hora del glass el poder del encuentro se acabó, weón, cacha todo lo que me quitó el weón Muérete, concha tu madre Vamos a tomar otro sí o sí Lo ocupé y maté justo al mono, weón. ah oh. Ya tengo el Dragon Slayer. Lo maté al rey de los enanos, weón. ¡Oh, qué paja! Miren, ya tengo el Dragon Slayer. Fíjense que es porque esta va a ser la última vez que van a ver el personaje con ese con ese, esa apariencia. Miren. Ya, ahí está de barbita y pelo largo. Y vamos a ocupar el arma... Dragon Slayer, ¡éjale! Miren cómo estoy. Todo un, un Slayer. Ya, tenemos que salir de acá, pues ya tenemos todos los ítems. Ahora nos vamos al final. Sirvió, sirvieron los Out of Glass. Ahora nos vamos de acá. Ya, vamos bien. Lo que yo compraría ahora serían muchas pociones, ¿no? Porque ahora ya estamos listos. Para ahora lo único que tenemos que hacer es ir a pelear contra el último mono. Pero lo que yo no me explico es cómo voy a pelear contra el último mono si no tengo la... No tengo... A ver. Tengo una pura poción. Mm. Ah, se me está olvidando algo. Aquí abajo. Tengo que ir a hablar con el gurú. Creen que se me está olvidando, weón. Si no, ya, te ya tendría que haber venido a hablar de nuevo con el weón. Aquí vamos a sacar platita. Y vamos a ir a hablar con gurú. Ahí está gurú. Gurú, cuéntame, ¿qué es lo que pasó recién? El monstruo que acabas de matar era el rey Grief, el rey de los enanos. El Evil One cambió su apariencia. El Evil One, el Evil One es el último jefe. El rey pro protegió la espada del Evil One, escondiéndola en su propio cuerpo. Úsalo para destruir a level One dentro de la fortaleza. Esto abrirá la puerta de la fortaleza. Demon's Ring. Perfecto, ¿algún dato más? Yo me editaré por ti. Y tenía algún dato así para la gente y un password. Vámonos, aquí ya el One no da password. Vamos a cambiar el ítem. El Vamos a dejar esta acá para que no nos vayamos a ocupar nuestra última poción. One. Bueno. Capaz que matemos a level One, pues, weón. Bueno. No creo que la mate. Con dos pociones tendría que entrar, pero con toda darle. Sí, yo creo que sí. ¿Saben qué? Creo que hay una técnica para poder matarlo ese bueno. Sí, creo que ya me estoy acordando cómo se mata a level one. Perfecto. Vámonos de acá, no necesito pociones ni nada, Vamos. Tenemos la llave para entrar a la última fortaleza. Tenemos la Dragon Slayer, la armadura completa, dos pociones. La energía no está tan buena y tampoco tenemos magia. Pero no voy a defraudar a mi gente. Y les voy a dar un juego sin muerte. ¿Mm? Vamos. Llegó la hora. Voy a dar esto por si... Sí. Imaginen, miren el castillo final, weón. ¿eh? La gráfica es la weá. Qué bacán, weón, qué, qué hermoso, la, una obra de arte esto. Vamos. Debería ser un paño grande esa, weón. Sí. La pieza. Esta culebra no baja nunca acá, ¿cierto? Uy, vamos. ¿Y aquí que hay? Toro. Parece un moaí ese, weón. todo tan difícil ya, a ver eh, la maté tan rápido uy bueno, ahora deberíamos poder pasar, pues a ver player tenemos todos los anillos, tenemos las vara mágica, tenemos todos los colgantes, la roca, weón. tenemos el battle helmet, thunder, battle suite, dragon slayer vamos a ver tim entramos bueno, deseenme suerte a ver si matamos al último uno vamos ya como el la de acá chucha vamos a esperar a la abeja para acá la wea uy corre ya acá nos tiramos buena acá nos damos alimento para acá Igual iría a buscar más alimento por si acaso. ¿eh? Hmm. A ver, mole nomás, filo. No estamos parte estar Mierda. Puta, me caí por la concha de su madre. Sale de acá, no. Bueno, esto es un laberinto, weón. Bueno. este laberinto, si aquí uno se equivoca, partir de no, como me acaba de pasar a mí. Pero ese era el camino correcto y esta... Bueno, no sé no sé si será el camino correcto, pero yo sé que por ahí es la hueá, bueno. a ver, miren. Esta es la... uno abajo. Después avanzamos. Lo bueno que vamos a poder generarme... Aquí corremos nomás, chucha. Oh, me asusté. Aquí corremos nomás. ¿Por qué no sal... puta? Me equivoqué botón, güey. Bueno. Este es el de salto y este es el de pegar. Pajarón, pajarón. Aquí corremos nomás y saltamos. Acá nos dejamos caer. Aquí nos alimentamos con estos huevitos. Acá matamos a este. Estos se parecen como a Jason. <risas> matamos a este malo. Vamos a dejar que nos vuelvan a agotar. A este cíclope que sale ahí de la tierra. Uy. Aquí... Derecho y al tiro matamos a un mono, con todo así, ¡Ah! nos da plata, bajamos ah. Le damos a este enano Nos dejamos caer acá ah, Aquí hay que tener cuidado con la abeja Ya Saltamos para acá Allá arriba hasta el final En esa escalera Entonces ya nos comemos el ungüento ¡Estoy libre de daño gracias al ungüento! Estamos libre de daño menos... ...los venenos, entonces aquí bajamos... ...seguimos bajando... ...y seguimos bajando... ...y seguimos bajando... ...y seguimos bajando... ...y seguimos bajando... ...y, seguimos bajando, y, seguimos bajando, y aquí... ¡Ah! Puta que soy hueón... No, chao, todo de nuevo. Uh. acá yo no? No, por pues acá no eh. Puta que soy weón, todo de nuevo. <risa> por una calle tonta weón, que pajarón weón. Bueno, ya de nuevo, si te saltamos ahí. Ya, era pa acá la weá. Y ahora creo que pegamos hasta más fuerte weón. Ya, sacado el ungüento. Como bueno, ahí les puedo mostrar también que esta voy a agarrar una mano de poder y toda la weá. Pues, ya, aquí es para acá y matamos a este weón rápidamente. Después bajamos. Aquí está el enano malo. El puerto del guante se acabó. La abejita. Ya, puta, he tocado el veneno. Aquí tomamos el ungüento nuevamente. Y allá arriba está la, la weá. Tenemos que llegar a esta misma pantalla. Ya, ya bajamos rápido. Aquí todo rápido. Nada no de weá, todo rápidamente. Nos tiramos nomás Y aquí ah, Ahora sí Aquí llegamos a la pantalla de recién Pues ven Subimos El ungüento no se le va a poder pasar muy rápidamente acá Chao le presento a level One Con todo nomás Toma conchita madre Lo terminamos. Ahí está el agua, el poder de Ang. Cuento se acabó. <risa> ¿Qué dice la weá? Me alegra que hayas regresado a salvo. Tomará tiempo, pero los elfos y los enanos serán amigos de nuevo. Y esta tierra... Volverá a ser tan pacífica como antes He oído que te irás de nuevo Para continuar con tu viaje ¿Qué persona tan inquieta eres? Bien Y ahí tienen una imagen final De Faxanadu terminado <risa> Buena, ¿qué les pareció? Fue una paja la wea. Mm. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Historia espectacular, juego hermoso, una obra de arte, la gráfica súper buena, genial, hasta el final, y nivel de entretención perfecto. más si es que, tení, si es que soy puta si no tenía amigos para jugar, este juego es ideal, weón. Mm. Y ahí, musiquita, como pueden ver, el árbol de la vida volvió a la vida. Y todo está hermoso. Y ahí quedó Bueno, espero que le haya gustado el recorrido de Faction eh, Pronto vamos a empezar a subir algunos jueguitos de Atari. Bueno, vamos a recordar algunos juegos del Atari 800XL. Tal vez el Atari ST o el Atari 2000. Así que, bueno, espero que le haya gustado este recorrido. Mándenme sus comentarios. Algún jueguito que quieran hacer. Que quieren que se los termine y yo lo investigo ahí o hacemos lo que podemos. Y bueno, ahí estamos. ¿Mm? Ah, un detalle: a mí me gustaba mucho esta música, la música que te dan cuando colocáis el password. Fíjense la wea la larga que era. Bueno, ahí estamos con Faxano, está todo terminado para ustedes. Eh, pronto vamos a estar subiendo otro jueguito del recuerdo y les dejo un abrazo. Espero que les haya gustado. Chao, que estén bien.